Bueno, Nacho, ¿te acuerdas cómo empezamos? ¿Me acordar? Sí, ¿eh? sí, ¿De los orígenes? Me acuerdo perfectamente. Cuando te dije, Gaby, si tú lo puedes construir, yo esto lo puedo vender. Bien, yeah, y al final lo conseguimos. En el caso de España, la cuota de la energía solar en la generación eléctrica es aproximadamente de un 5%. Pensamos que en los próximos años, y estamos viéndolo a nivel mundial, el desarrollo va a ser espectacular. Somos más competitivos, ahora ya prácticamente luchamos de tú a tú con... con otras energías convencionales, pero es que si esto, nosotros seguimos abaratando así, no es que luchemos de tú a tú, es que dentro de 10 años somos mucho más baratos. Realmente Solar es una familia en la que se trabaja muy a gusto, en la que hay, eh, hay la capacidad de tomar muchísimas decisiones de forma muy rápida, de forma muy dinámica y creo que eso realmente es el éxito de Solar. No hay una diferenciación entre responsables, superiores, trabajadores, estamos todos dentro de, de un todo. La gente que tenemos aquí eh, está dispuesta a hacer lo que sea para sacar adelante numerosos proyectos que por otro tipo de empresas pues mmm, se lo plantearían. Sí, al final conseguimos retos que otras no pueden sí. conseguir. Por eso al final el cliente cuando hay algo que es muy complicado de conseguir nos busca a nosotros. No, porque también estamos un poco más locos que los demás. A lo largo de la historia de Solar nos hemos enfrentado a varios retos. Entre ellos ha sido, por ejemplo, la construcción del parque de pues Estábamos jugando el futuro de Solar en un proyecto de 40 megavatios en algo que teníamos que conectar en dos semanas. Y eso generó una presión brutal. No podíamos fallar. El terreno era tan sumamente malo que teníamos a gente trabajando por la cintura dentro, dentro de la tierra. Sé que parece mentira, pero es así. La expansión internacional del grupo Solar, la se plantea en el año 2008. Cuando se empieza a ver un declive en el sector renovable en España. Tenemos una potencia instalada que está cercano a los 300 megavatios, de los cuales aproximadamente el 25% está, está operado en España y el 75% ya está operado en el extranjero. Hemos conseguido mejorar nuestro, nuestra cifra de negocio y colocarnos en una posición estratégica dentro de nuestro sector. Lo más importante que hemos hecho durante estos 10 años es que no lo hemos pasado bomba. Ya nos hemos divertido mucho trabajando, creemos en este sector, creemos en las energías renovables y nos lo hemos pasado siempre bien, hemos disfrutado, siempre hemos arriesgado. Y, y aportar nuestro granito de arena a que cada vez haya más energías renovables y bueno, dejar un mejor mundo a nuestros hijos.